Hola compi, ¿qué tal? Soy Blanca de Trabajo Final y hoy vamos a aprender a solucionar un error muy habitual en las tablas de contenido. Para ello vamos a tomar de referencia la plantilla de formato del TFG de los estudiantes de Psicología de la UOC. Pero si tú no eres un estudiante de la UOC, ni de Psicología, ni de Trabajo Final de Grado, no te preocupes porque te va a servir. Vamos a ir paso a paso para que puedas adaptarlo a tu trabajo, a tu proyecto sin ningún problema. Aquí tenemos la tabla de contenidos y aquí el resto del documento. Esto supuestamente tiene que ser título 1. Pues entonces vamos a panel de estilos y vemos que está en normal. Aquí tenemos la plantilla. Sobre esta plantilla los alumnos de psicología tienen que elaborar su trabajo final de grado, respetando el formato que aquí aparece. El problema que tienen con esta plantilla es que si pinchan aquí en tabla de contenidos y dan la orden de actualizar tabla, aparece todo el documento dentro de la tabla de contenidos. Y esto es básicamente una... Perdón, por un motivo. Y es que en la tabla de contenidos, para editarla tenemos que ir a referencias, tabla de contenidos, personalizar tabla de contenidos. Como vemos, en la tabla de contenidos están incluidos todos los estilos posibles dentro de este documento. Sin embargo, lo normal o lo habitual es que consideremos integrar dentro de esta tabla de contenidos los títulos de primer nivel y de segundo nivel. Pero bueno, eso se puede solucionar. ¿Veis? Si le damos a opciones dentro de la ventana emergente que teníamos antes, nos aparecen todos los estilos que se han incluido dentro de este índice automático. Entonces, lo que debemos hacer es eliminar aquellos que no queramos que estén dentro de nuestro índice. Claro, se nos mete todo, incluyendo el texto normal. Tú imagínate que estás elaborando tu TFG que llevas 50 páginas, como me pasó a mí la primera vez, y de repente le doy a actualizar y se me mete todo el TFG dentro del índice. Un caos. Bien. Vamos a incluir solamente el título 1 y el título 2, con el nivel 1 y nivel 2 dentro de la tabla de contenidos TDC. Muy sencillo. Ya le hemos borrado todo y ahora solo tenemos que aceptar. Y aquí se pueden escoger los estilos de la tabla de contenidos, pero bueno, eso tampoco. Y aquí, si queremos puntitos entre el nombre del apartado y el, su página. Los vamos a dejar así. Aceptar. Reemplazar esta tabla de contenidos. Sí, aceptar no se encontraron entradas de tabla de contenido. Vale, esto es otro error que puede aparecer. Pero que tiene fácil solución. Antes hemos echado un vistazo. Nos hemos dado cuenta de que lo que debería ser el título no lo era, está en normal. ¿Verdad? Bueno, vamos a darle control Z y ahora vamos a buscar el título 1. Pinchamos aquí. Debemos clicar en Actualizar para ajustar a la selección. Acabamos de darle la orden al panel de estilos de que todo aquello que esté nombrado como título 1 tenga el formato que tenía en el documento. El siguiente paso sería dar formato de título 1 a todos aquellos apartados que consideremos título 1. Vamos a hacerlo rápido seleccionándolo con Control o la tecla Command si estás en un Mac. El método sería título 1, análisis planteado sería título 1, discusión sería título 1, conclusiones título 1, referencias título 1 y anexos. Hagamos lo mismo con el título 2. Hemos seleccionado el apartado calendario de trabajo porque está dentro del de título 1 anexos, pero en un nivel inferior, es decir, Anexos ¿eh? es un nivel 1 y calendario de trabajo dentro de anexos será un nivel 2. Por lo tanto, a esto lo vamos a llamar título 2. Pero queremos que mantenga el formato del apartado tal y como aparece en el documento. Así que hacemos lo mismo que hicimos antes. Seleccionamos el apartado, nos vamos a título 2 sin clicar, pero clicamos en la flechita y actualizar para ajustar a selección. Ahora se nos ha generado un apartado título 2 que tiene el formato tal y como aparecía en el documento. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer lo mismo que antes. Seleccionamos aquellos apartados que consideramos que son título 2 o título de segundo nivel. y los marcamos como títulos. Ahora no debería haber problema. Aquí está la tabla. Bien, vamos a intentarlo de nuevo. Actualizar tabla. Y por fin aparecen los apartados de nivel 1 y de nivel 2. Ahora lo único que hay que hacer, si es que queréis cambiar el formato de los apartados que aparecen en la misma tabla o el índice, es seleccionar lo que queráis cambiar. Y si os fijáis la tabla de contenidos o el índice de contenidos tiene sus propios estilos dentro del panel de estilos. En este caso estamos ante el TDC2, entonces podemos ir a modificar estilo y liarnos un poquito o hacerlo de la forma más sencilla que hay. Y es directamente, y es directamente poniendo el estilo que queramos que tenga este apartado dentro de la tabla y modificando la sangría, si es que así lo vemos oportuno. Si este es el formato que quieres que tenga finalmente el título dentro de la tabla de contenidos, acuérdate de que es nivel 2, así que es TDC2. Y hacemos lo de siempre, actualizar para ajustar a selección. Ya está. Asegúrate de que el resto esté marcado como TDC1 Y modifica el título TDC2 para que tenga el mismo formato que el resto de títulos TDC2. Bueno, vamos a hacer algunos cambios también. Vamos a alargar este apartado, pero para hacerlo más real, vamos a llenar como si estuviéramos escribiendo el TFG, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Vamos a la tabla es complicado no clicar. ¿eh? Mira, un truquito es pinchar y hacer como que vas a seleccionar el texto. Y ahora te salen las opciones y le das a actualizar tabla. Actualizar solo los números de página. Esta es la opción que queremos. ¿Vale? Introducción supuestamente está en la página 1, contexto y justificación está en la página 2. Antes estaban todas en la misma página. Pero ¿ahora qué ha pasado? Página 1. Vale, introducción. Página 2. Revisión teórica hasta la página 3. Problema y objetivos en la página 4. Vamos a ver. Problema y objetivos en la página 4. Ya estaría. Ya está solucionado el problema. No era tanto lío, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero haberte ayudado. Si hay algo que quieras preguntarme, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, pues dame un like y suscríbete y activa la campanita para enterarte de cuando subo un nuevo vídeo. No te olvides de visitar tu web amiga, trabajofinal.es y nos vemos en el siguiente vídeo.